A mí me gusta pensarlas así, las funciones, o sea, la, lo, el primer requerimiento de la función es que tiene que devolver un número entero, el cual va a estar destinado a informarle a quien usa la función si la función logró o no hacer la tarea encomendada, o sea, a la función la mandaron a obtener un carácter y de alguna manera nos tiene que avisar si obtuvo el carácter o si no obtuvo el carácter. Entonces, eso es la variable que vamos a utilizar para el retorno. En general, en este tipo de funciones, a mí me gusta declarar una variable que la llamo retorno, aprovechando que en español y en inglés se escribe distinto, y le cargo el valor que indica que hubo un error, ¿sí? un menos uno. Y la última línea de código que ya escribo es el return, y acá devuelvo la variable retorno. O sea, excepto que yo en alguna parte de mi código, a propósito, en la variable retorno cargue un cero para indicar que salió todo bien, por defecto mi función ya va a devolver un error. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora yo tengo que encontrar en qué momento puedo asegurar de que la función logró su tarea. O sea, lo que le pidieron que haga. En algún momento la función tuvo éxito. Bueno, en ese momento, en la variable retorno voy a clavar un cero. Bien, eso es lo primero. Después, algunas cosas que se van a entender más adelante, pero que son buenas prácticas, desde lo vamos. Todas las funciones, cualquier función que desarrollen, siempre tienen que desconfiar de los valores que recibieron como parámetros. Y primero, antes de tratar de procesar, antes de tratar de hacer algo, hay que ver que los parámetros que hayamos recibido sean razonables. O sea, a veces podemos darnos cuenta, a veces no podemos darnos cuenta. Con los parámetros que son del tipo puntero, hay una validación que podemos hacer siempre, que es preguntar si ese puntero es distinto de null. ¿sí? Eso me permite asegurarme que por lo menos tiene cargada esa variable una dirección de memoria de otra variable. Si está bien, está mal, no, no, en C es medio difícil saberlo, pero me aseguro de que me esa variable tiene una dirección de memoria, que no está apuntando a null. Null es como una dirección inválida, ¿sí? Me permitiría darme cuenta, si un puntero apunta a null, a que no está apuntando a ningún lado, ¿sí? Entonces, de cajón, después lo vamos a ver más en detalle, pero en, cuando veamos punteros, pero de cajón es una validación que puedo hacer. Entonces a mí me gusta desde siempre que esa validación aparezca en el código, ¿está bien? Más adelante la van a terminar de entender, pero me gusta que la usen de entrada. Entonces, lo primero que pregunto es que el puntero sea distinto de null. Los tres primeros parámetros que recibo son punteros. Estoy recibiendo un puntero al resultado, un puntero a un array de chars, que es donde me viene el mensaje, y un puntero al mensaje de error. Entonces, en los tres casos puedo validar exactamente lo mismo. ¿sí? Mensaje, puedo preguntar si es distinto de null. Y también puedo preguntar si mensaje error... Es distinto de nube. Ahora, ¿qué más puedo preguntar sobre el resto de los parámetros que vienen? Bueno, mínimo y máximo no tengo mucho para averiguar. O sea, ¿qué puede tener cargado mínimo y cualquier cosa? ¿Y qué puede tener cargado máximo y cualquier cosa? O sea, cualquier char es válido, para mínimo y para máximo. Sin embargo, puedo verificar si la relación entre el mínimo y el máximo es razonable. ¿Por qué? Porque yo sé que el mínimo y el máximo, para que sea razonable, en el peor de los casos tienen que ser iguales. Y en el común de los casos, el mínimo tiene que ser un poquito más chiquito que el máximo. Para que haya más de un elemento en ese, en ese subconjunto. ¿sí? Entonces, yo puedo preguntar si mínimo es menor, esperen que encuentro el menor en mi teclado, o igual a máximo. Si fuesen iguales, perfecto, quiere decir que, quien está llamando a mi función, me está pidiendo que solamente quiere una letra válida, entonces me va a decir, che, el mínimo es A mayúscula y el máximo es A mayúscula. Bueno, listo, querés A mayúscula. Ahora, en el resto de los casos, siempre mínimo tiene que ser más chico que máximo, si no, es un error, o sea, están usando mal nuestra función. Y el otro parámetro que tengo, que puedo verificar, es reintentos. Reintentos. Como su nombre lo dice, quiere decir que son más allá de, o sea, existe un intento original por obtener un carácter y después cuántas veces, cuántas oportunidades más le quiero dar al usuario para ingresarlo. Eso quiere decir que reintentos, su rango de acción es o cero reintentos o un número cualquiera positivo. ¿sí? Pero estoy seguro que reintentos tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces eso también lo puedo validar. Puedo validar que reintentos sea mayor o igual a cero. Bien. Y acá me quedo tranquilo que no sé si voy a poder obtener el carácter, pero por lo menos a esta altura no, no tengo ningún error de parámetros. ¿sí? O sea, los parámetros que el usuario me pasó están perfectos. La función que me pide ahora, que yo obtenga un carácter que valide que ese carácter esté dentro de un rango, y si está todo bien, terminó. Y si no está todo bien, que vuelva a darle una posibilidad más. O sea, de alguna manera tengo que establecer algún lazo. Lo mismo, yo acá ya escribiría el lazo de control, pero en el caso de ustedes, siempre que se encuentren con algo que tiene que ser iterativo, yo les aconsejaría que de primera pasada lo que, lo que tienen que hacer es tratar de escribirlo sin pensar en, en la iteración. O sea, primero lo escribo como si no hubiese reintentos. Así me es más fácil pensarlo. Entonces, yo lo, lo, lo haría de esa manera. Diría, bueno, pará, me olvido un toque de los reintentos y digo, bueno, voy a obtener el dato. ¿Qué es obtener el dato? Bueno, imprimir el mensaje, escanear lo que el usuario va a ingresar por el teclado y una vez que escanee lo que el usuario ingresa por el teclado, validar que se encuentre dentro del rango. Si esa validación es correcta, ya está. Puedo devolver lo que conseguí. Joya. ¿Cómo le digo al usuario que me ingrese algo? Bueno, no sé, me vino un mensaje. Yo tengo que imprimir el mensaje tal cual me vino. Como lo que me vino es un string, la máscara es %S, y imprimo mensaje. No le agrego nada, porque no sé ni qué me vino, ni en qué idioma, ni qué cosa está preguntando. Entonces yo no puedo agregar nada. Tengo que poner la máscara en nada más. Imprimo el mensaje. Ahora tengo que obtener lo que el usuario ingresó. ¿Dónde dijo eso que el usuario ingresó? Bueno, claramente eso que el usuario ingresó todavía puede estar mal. De hecho, yo recién, como un paso posterior, voy a validarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar un área de intercambio, o sea, un lugar, una variable donde voy a dejar eso que acaba de ingresar el usuario y yo todavía no pude validar, ¿sí? Como eso está sin validar... Voy a generarme una, un área de intercambio. En general, a mí me gusta llamar a esas áreas de intercambio buffer. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a llenar ese buffer con lo que el usuario acaba de ingresar. O sea, le voy a dar la posibilidad de que lo ingrese por teclado. Por ahora, por poco tiempo, seguimos usando una función que se llama scanf. Le tenemos que decir qué queremos leer. En este caso, queremos leer un carácter. Y le tenemos que dar la dirección de memoria de la variable donde queremos dejar eso que leyó. En este caso, la variable sería buffer. ¿Sí? ¿Eso que ingresó el usuario está bien? No lo sé. Ahora tengo que validar que eso que acaba de ingresar el usuario esté dentro del rango. ¿Cómo puedo validar que esté dentro del rango? Bueno, pregunto con un if. ¿Y cómo tiene que ser buffer? Bueno, buffer tiene que ser mayor o igual al mínimo y, a su vez, buffer tiene que ser Menor o igual al máximo Profe Sí, dígame Perdón, una pregunta eh, Acá está tratando al, al buffer como un int Pero le está, el scanf le está tratando como un char Perdón, perdón, perdón, perdón Tenés razón, me lo morfé yo. Buena aclaración, char Perfecto Tenés razón. Sí, Gracias. ahí está Muy bien Era para ver si estaban atentos diría algún profesor que yo conocía Pero no, no era para eso, lo escribí mal Como suele pasar Bien entonces, tengo el buffer ahí, valido que es súper razonable. O sea, es mayor que, o igual al mínimo y menor y, o igual al máximo. Joya, estoy en el mejor de los mundos posibles. Le tiré un mensaje por la consola al usuario, me contestó algo que me sirve, listo, lo puedo devolver. ¿Cómo lo devuelvo? Bueno, básicamente tengo que hacer dos cosas. Devolverlo y avisar que está todo bien. Devolverlo es ponerlo acá. Como no tengo la variable, sino lo que yo tengo es un puntero a una variable de otra función, ¿sí? Lo que yo tengo que usar es lo que se llama operador de indirección o asterisco y el nombre de la variable, el nombre del puntero, ¿sí? Puntero resultado y lo antecedo con el asterisco. ¿Qué cargo ahí? Bueno, como está todo bien, cargo lo que tiene buffer. Y aparte, para que se enteren que salió con éxito la función, lo que yo tengo que hacer, en este modo que les acabo de mostrar, es a retorno asignarle un cero, que es lo que indica que está todo bien en el estándar que nosotros utilizamos. Ahí está todo perfecto. O sea, esta función ya logré que camine sin pensar en que lo que me puede ingresar el usuario está mal. O sea, no está dándole ningún reintento. Pero ya puede funcionar. ¿Cómo puedo solucionar el problema de los reintentos? Bueno, yo sé que un, una chance, una oportunidad, ya se la tengo que dar al usuario. Por otro lado, sé que de antemano conozco cuántos reintentos quiere hacer el usuario. Entonces... Tengo dos caminos, o lo puedo resolver con un while, con un do while, sería el caso más, que más le, le aplica, o lo puedo resolver con un for, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos están bien, por ahí se, se les ocurre que, que el del for sería más sencillo, se los muestro con el do while como para que lo vean codeado de otra manera. Con el do while sería algo por el estilo, o sea, yo pienso que el do es el que me vaya a dejar hacer esto una vez, porque el while recién va a estar escrito acá abajo, ¿sí? que es el que se va a preguntar por la condición. ¿Y qué me voy a preguntar yo acá? Bueno, acá lo que me voy a preguntar es si todavía quedan reintentos para hacer. Entonces voy a poner reintentos. Si reintentos me vino en cero, no quedan reintentos para hacer. Y esto ya va a romper. Y si reintentos me vino en uno, va a pegar una vuelta más. Ahora. Ahora. En alguna parte de este lazo de control, yo tengo que decrementar la variable reintentos. ¿sí? O sea, cada vez que el código sale, más, sale mal, tengo que incrementar la variable reintentos. Y no solo tengo que incrementar la variable reintentos, también tengo que informarle al usuario por qué le estoy dando un nuevo reintento. O sea, tengo que decrementar la variable y aparte le tengo que avisar al usuario que algo salió mal y por eso quiero hacer un nuevo reintento. Si no, el usuario no va a entender qué pasó. Por lo tanto, yo acá tendría otro caso que analizar. Vamos a empezar haciéndolo con un else y después lo sacamos. Pues se puede hacer distinto. Bien, o sea, yo estoy en el caso de éxito acá y acá estaría en el caso de que no, no fue exitoso. Entonces, acá tengo dos cosas para hacer. La primera cosa que tengo para hacer, tengo que hacer un printf del mensaje de error para que el usuario entienda qué es lo que está pasando. Por ciento S, mensaje. Error, ¿sí? Y ahora tengo que decrementar en uno los reintentos. Y acá voy a tener que hacer un pequeño ajuste. ¿Por qué? Miren, si yo acá los reintentos los decremento, imprimo el mensaje de error, decremento los reintentos, ¿qué va a pasar la primera vez? Cuando el usuario me diga, por ejemplo, bueno, quiero un reintento. Vengo y analizo esto y no entro acá. ¿Por qué? Porque hubo un error. Entonces voy a venir acá, le imprimo el mensaje de error y ya decremento reintentos. Entonces, el usuario acá me había cargado un 1 y yo acá voy a terminar cargando un 0. O sea, dejando un 0, porque si el usuario carga un 1, yo le pongo 0. Entonces, la primera vez me tengo que asegurar que este while, a pesar de que acá diga 0, le dé la posibilidad de girar. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar si reintentos es mayor o igual a 0. Y en ese caso voy a girar. Entonces, si el usuario me pasó un 1, yo vengo acá, lo decremento, la primera pasada me queda en 0. Vengo de nuevo, le imprimo el mensaje, el usuario vuelve a cargar mal. Vengo acá, lo decremento, de 0 pasa a menos 1, y ahí realmente no voy a dar esta vuelta, ¿sí? Entonces voy a agotar los reintentos. Esta sería una manera de hacerlo, funciona. Otra manera de hacerlo, que se les puede haber ocurrido, sería... ¿Qué pasa si yo directamente no hago el else? Y en el caso de encontrar que todo está bien, hago un break. Absolutamente válida. Funciona perfecto también. ¿Por qué? Porque ustedes en el caso de detectar que es un... Obtuvieron lo que salieron a buscar. Guardan el resultado. Cambian la variable de retorno y hacen un break. ¿Qué hacía el break? Rompía la iteración. O sea... Si rompo la iteración, vengo y ejecuto la línea de código que viene acá. Ya está, listo. Lo próximo que se va a ejecutar es el retorno.